Fue, fueron pasando muchos proyectos. Empezamos con el Pro Huerta, seguimos con, con, después con proyectos regionales. Participamos en plataformas. En realidad, tengo que reconocer que se expandió mucho a nivel de país a tal punto que hay un programa nacional eh, de agroecología, el cual tiene sede acá y yo lo estoy coordinando. Entonces, bueno, hoy en día estamos trabajando con más de 20 pretes en todo el país y acá por una cuestión también de presupuestar, infraestructura de lo que podemos atender nos concentramos en el tema de batata y, y maíz de, de choclo es decir, lo que ven acá es el invernáculo donde nosotros desde el año 95 hacemos la multiplicación de plantas que conforme a la época tenemos cosas de otoño, invierno, primavera o cosas de primavera, verano en este caso los cultivos clave. Vemos plantas de maíz de choclo, que las hacemos de trasplante Porque como en el sistema no se utilizan herbicidas Y el control es mecánico, eso favorece el crecimiento de la planta, la velocidad Podemos ver allá, porque no tenemos mucho tiempo, me dijeron Es eh, un sistema nuevo que estamos desarrollando Perdón, eh, de multiplicación para batata Porque la batata siempre, digamos, se hace, se hace eh, a raíz nuda y a veces se eligen suelos que están ya muy cansados, tierra muy laboreada, se tienen que aplicar fungicidas. Y como estamos trabajando acá con, junto con Héctor, eh, que es el, estas plantas son de la parte de mejoramiento, eh, desarrollamos un sistema, digamos, de, de tubetes, donde lo que se hace, bueno, no voy un poco, lo que se hace es, digamos, es... Eh, se, se, se sacan gajos de la planta, de esquejes, y el esqueje con dos yemas y dos hojitas se, se repica en el sustrato.